Muy buenas a todos chicos y chicas, grandes y mayores, gente de Youtube Bienvenidos un día más a mi canal, aquí Bandolero 7.0 Y hoy os traigo No Man Sky, ¿vale? He estado trabajando fuera de cámara y ya sabéis, consiguiendo el traje Y haciendo mis sencilla secundarias y tal Y vamos a hacer esta que es de la principal, ¿vale? Encontré las líneas ley, no sé qué, los monolitos, ¿vale? Un salto en la oscuridad, ahí lo tenéis el monolito gigante Tengo protección doble al calor Aquí está, sigue el rastro de energía centinela Sigue las líneas ley del portal Localiza el último conjunto de glifos, ¿vale? Y localiza y activa un portal Que ya lo he activado Ahora pues, nos tendremos que meter dentro Así que vamos allá Introducete en el portal Vamos a poner la vista en tercera persona Aquí tenemos a nuestro viajero temporal Ahora, está la capilla medio bien Vale, pues venga, vámonos a ver qué tal Sigue la luz, bandolero No te pierdas yeah, Pues ahí vamos Vamos a ver qué nos depara esto No sé dónde, dónde vamos Ni estoy averiguando la, la historia un poco de los centinelas Que son unos pesados No le han a nadie Ni a los mineros, ni a nadie Pues nada, vamos a ver pasa aquí con el temita. Vale. Mucho agujero de gusano. Mucho mareo. Ahí estamos ya. Tarda veces, pero... Comprensible porque nos lleva a otros mundos y otras historias, ¿vale? Vamos a ver aquí que. ¿Qué me ha a otro planeta? Vamos a ver esto qué es. Eso es. Depósito de oro. Ojo ahí, depósito de oro y todo. ¡Qué bien! No viene eso. ¿Eso qué es, tío? Jubilete ahí. ¡Llegodita! vale, vale, ostras. Cuántas cositas ricas hay aquí. Hoy, uy, uy. Que ha venido a centinela. Vamos a pillar. Yo aquí identificando. <ríe> me puede, me puede. Ojo, ojo, protocolo de la inicial, 16-16. Derecha, señal no mala detectada. ¿Qué ha pasado? No tengo nada, a ver, no tengo nada. Ojo aquí, eh. Ojo. ¿Qué pasa aquí, tío? Ostras, ostras. Ostras. Mamá mía, la capa, yo de ha toda chafa El ala Ojo, eh Habla con el ala encontrado al final Sin quererlo ¿Esto qué? Ah, vale de la palabra alla Para viajero Me gusta Ojo, que ahí hay más, eh A ver, puedo ir pelear para acá Palabrita No oh. No, esto no me ha dado palabra Creo que me ha extendido aquí el chisme este Ok No sé, ¿para qué servirá esto? Debería de irme para el ala, pero bueno <ríe> Estoy yo aquí haciendo mis cosillas también <ríe> Ojo pero ¿Por qué hay tantos puntos de estos, tío? Dice que hable con el ala. Vale Pero esto tengo yo que apagarlo, ¿qué pasa? Sí. ¿Se vuelven a encender? Yo creo que sí Bueno, nada vamos para allá Vale, uy, uy, uy Cuidadín, cuidadín A las 40 Ojo Tenemos cosita aquí, artefacto alienígena Vale Objeto abandonado Uy, uy, uy, uy, el ala este. Esto está vivo, eh la materia esta carmesí vamos a ver buscar supongo <risa> trapa acá la célula de curvatura vale por dos eso está muy bien para nuestra nave para nuestro carguero así que poca broma un estamos por aquí bueno vamos a ver interfaz de la, la. a ver que nos cuenta Vale, esto me ha parecido interesante, ¿vale? Por eso lo estoy subiendo al canal El texto parpadea ante mí Está esperando que introduzca algo Ok Vamos a ver qué le podemos introducir Preguntamos quién es Fácil. que hay, <risa> ¡Hola, mundo! ¡Hola, mundo! esta reproducirse una grabación de audio Su eco resuena por toda la inmensa interfaz ¿No interfaz que tiene el colega? Una vez fuimos viajeros. Hubo un tiempo en el que aspirábamos a algo más que suciedad y polvo. De acuerdo. La gramación emite un chasquido, pasa el tiempo. Muéstrame un mundo, hazla... Muéstrame algo que nadie haya visto antes. Bueno, vamos a ver lo que nos muestra. <tose> La voz se apaga. La interfaz se queda quieta y en silencio esperando instrucciones. ¿Vale? Tú limpiarías el sistema, tío. <ríe> no sé. Quitar el diagnóstico. Veamos el sistema primero. Vaya que esté dañado. <ríe> el sistema provocará una muerte universal. ¿Sí o no? Pues no, venga, no, no. <ríe> Vaya que. Me hace quieta, vale Pues venga, vamos a darle a ejecutar el diagnóstico <coughs> Ok Han pasado la tira de años desde el último diagnóstico 64% de los planetas Funciona dentro de los parámetros previstos Una interfaz que lo controla todo el universo Y todo, tío, todos los sistemas estelares Y todo ¿eh? Por donde observaciones Adicionales Espera un análisis Rutina secundaria, centinela Estado, error, valor, nulo Así podemos entender Este quilombo Rutina secundaria Vidrio Vale, vidrio ya tenemos, podemos aprenderlo Hemos visto ahí que lo Nuestro robado nos lo pide, lo del vidrio Nos hablaba mucho del vidrio Y la verdad que nos han dado ya vidrio también Y tal Y, y lo podemos hacer Con el polvo de silicato 4182 intentos rutina secundaria, viajero 458 advertencias de error crítico integridad estructural del exomente comprometida, se requieren reparaciones inmediatas vale iniciar interfaz de personalidad? pues sí supongo vamos a ver, viajeros somos viajeros interestelares no, este estoy viendo muchos juegos de, del espacio, vale, ahí al Psycho y a Tony y tal. Y están subiendo un montón de juegos y demos de Steam. Y la verdad que están flipantes. ¿eh? Estoy viendo ahora uno en la luna, está guapísimo. Saludo para Psycho, 9000. Aunque. Él y su gatita. <ríe> Yo como no tengo el, el, el pececito... Os puedo enseñar mi pececito. <ríe> está hecho un crack. No sé cómo aguanta el frío el tío. Vamos a ver. La realidad se desvanece, como todo. Mi cuerpo, mi voz, mi alma. Todo me habla. El alas se erige ante mí en todo su poder. Quiero preguntar acerca de Artemis. Quiero encontrarlo, pero me está sucediendo algo. Tengo que salir de aquí. Tengo que... Vamos a ver ¿Qué hacemos? Tengo que gritar, tengo que Alegrarme Gritar Vamos a gritar un poco ¡Buah! Intento gritar, pero no tengo boca ni forma Vale, vale Espero que... No sé Vale Bueno Creo que vamos a volver al, al monolito ese o lo que sea Pienso yo De manera pues ya hemos conocido a Lala ¿Vale? Así que estupendo lo que tenéis en el directito Super Sticker y Super Chat ¿Vale? Y podéis apoyar el canal También los de miembro, que podéis ya haceros miembro Del canal Y así tener algunos privilegios Venga chavales, chicos y chicas Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores los nuevos y a los viejos Que no se pasen mucho por aquí <ríe> Supongo que le darán algún like Venga, volvemos al planeta helado este. <coughs> Perdón. Esta de... de. Hielo glacial. Vamos a ver. Nuevo título desbloqueado: Dragón Azul, La Singularidad. Ok. He conocido al ala. Perfecto. A ver, ¿dónde me ha mandado este, tío. Bueno, manda a otro mundo, ¿eh? Yo tengo un montón de escaneos. Aquí aparece uno. Ay, que se me va. ¡Ay, que se me va! <ríe> Están por ahí. Eh, aparece por allí. Que te vea yo. ¡Escarabajo! ¡Escarabajo! ¡Me da hambre! Y no me deja, tío. el que ¿Ese es escur... ¡Ay! Se me ocultó al final. Bueno. A ver esto. Ahora me daré protección. ¡Me da hambre! Ahora. Por fin, me ha costado el escarabajo este, ¿eh? El escarabajo ciervo. Ah, pues, tenemos varias cosillas y tal. A ver por qué me ha mandado aquí. De acuerdo. Vamos a ver. ¿Dónde vamos y... ¿Qué okay, tío? Es un. ¡Ah! ¡Tengo! ¡Lo tengo! Se ha movido, perfecto Tarticatay. Ah, vale, el armadillo este, este ya lo he descubierto El armadillo Le puse armadillo Vale A ese le pondremos ciervo volante O yo qué sé, Carabajo, ciervo volante Bueno, la nave la tengo en Perpiña Vamos a recargar equipamiento Un poquito por aquí Aunque tengo aquí 100 al, al frío Ahí a tope También podemos cargar esto Este me pide diosita o batería de Ya tengo poca batería de A ver. Pff. Dale de diosita, yo qué sé. Venga. Hay que pide la misión. Localiza tu nave y súbete a bordo. Vale. Ok. A ver, está allí. 500. Uy, para allá o qué hacemos. Podemos vale, ir en uno de estos en un momento dado o algo. Mira, una piedra del saber y tal. La flora peligrosa. Esta la... Plantas carnívoras Ahí. Vale, otro malito de esto, vale. esto es importante, ¿vale? También tenía yo una cosa importante Aquí hay cristal de escarcha, aunque cristal de descarcha ya tengo cobra activado, eso sí me interesaría, chavales mmm. Cobra activado Tumba desconocida, ojo la tumba, eh la voy a marcar, creo, tío. Está muy lejos, pero... Módulos también me interesan. Vamos a por el carbón... El de el este, el cobre activado. Sodio. Sodio. Bueno, la tormenta. Esto es que va muy lento, estos bichitos. Vamos mejor en el traje. ¿Puedo llamar? Yo creo que puedo llamar a mi nave. Vamos, es una tontería que yo... Me, me vaya por mi nave, tío. Cuando la puedo llamar. Supongo, pues no No me deja Por pues lo que sea Vale Venga, vámonos Ahí me ha atacado algo, creo Venga, que viene la tormenta, bandolero <ríe> Madre mía Detrás de esto estará, digo yo ¡Corre, corre! ¡Madre mía! Que no veo nada, que no veo nada. <risas> ¡Urre, bandolero! Ahora iremos por la tumba. Voy a grabar aquí si me deja. Un momento no me deja. Y no me deja grabar. Bueno. Me matamos la nave de mientras. De pasar la tormenta. Madre mía. Escapado en dirección a mi nave. Contento de reconocer a un familiar en este extraño mundo. ¿Dónde me ha llevado el portal? Me había trepado en la gravedad de esa máquina infernal sin la fuerza suficiente para resistirme. Se presentó a sí misma como Alda, la entidad a la que tanto veneran y temen. No hay rastro de Artemis ni de los centinelas. ¿Por qué atravesé esa puerta? ¿Por qué seguiste camino? Ah, no, porque puedo. <risa> ya de chulito. <risa> Yo iba apagado con los centinelas, pero es que. Es que es chungo Venga, para rescatar a Artemis, ¿vale? <ríe> ¿Es eso cierto? ¿O es solo una mentira que me cuenta a mí mismo? El tipo de pensamiento que tendría alguien noble Claro, claro Lo que yo decía Claro, tío Sí, sí A mi pensamiento Somos nobles ahí a tope <ríe> Mandolero noblete Venga, Artemis necesitaba mi ayuda Pero arriesgar mi vida para él Hay algo más Un ideal Mientras mire la consola se me vuelve a presentar una oportunidad Hay una transmisión entrante Que, que proviene de una ubicación En este mismo planeta, vale Nos no va a mandar ahí a otro sitio, vale Ok, vamos a ver quién es El arte mismo, vamos a ver quién es. No estás solo Vale, este no, no habla muy a menudo, vale Señal desconocida esta Parece que la señal procede de este mismo sistema. Utiliza las mismas palabras que me condujeron hasta Artemis hace mucho tiempo. ¿Podría ser él? Artemis se encontró a las LAS como yo. Analizamos la transmisión. De acuerdo, mira, mira los lo de estos. Vale, eco de señal rastreado, me dice. Ok. Eh, la nave tiene daño grave. Ya estamos, tío. ¿Por qué? Misterioso eco de señal se ha listado el sistema de navegación. Vale. Bueno, vamos a intentar arreglar la nave. Vale, menos que solo se me ha roto esto Mira como tenemos, pues estupendo A reparar, ¿vale? De momento no tengo kit de reparación Lo, lo gasté, lo gasté en reparar la nave esta Que me pedía también el cobre activado Y como no lo encontraba, utilicé Tres kits de reparación en repararla, ¿vale? Ya la tengo a tope, el transbordador está Es mi segunda nave, pero bueno, ahí va Hasta que encontremos otra Tiene un transbordador y todo, creo pero bueno, era también de clase ¿eh? Y había que repararle un montón de cosas Bueno, pues esto está estupendo Vale, la nave <ríe> Y con sus cosillas Ok Nosotros que vamos, esto ya como siempre climatológica, Hombre, por fin Por fin amaina un poquito la tormenta Vale, tengo los de escarcha Ah, no, mira, de tormenta Vale, vale son muy importantes, ¿eh? Los cristales de tormenta. Y tenemos el cobre activado, ya os digo. Echar un vistacillo, así si... Vale, tengo. Tengo que ir a de la tumba esa. Vamos a ver, el cielo vivo. <ríe> Manda la nave, tío, que me tiene ya. Cieno vivo, no sé si lo tengo yo, si lo tiene la nave. Tengo yo. Sí, lo tengo yo. Cieno vivo, es que voy petadísimo. Diferencia rápida a la nave Diferencia rápida a la nave Diferencia rápida, rápida a la nave Esto es lo que vamos cogiendo cuando vamos abriendo Las cosillas esas, ¿vale? Ok Por aquí mismo Ok Las datos, bueno, me da un poco igual aquí mismo Vale Joder, ya tenemos activado otra vez Venga, se gastan un montón Vale, pero como tengo protección ahí Ahí conseguimos nanites Ahí buscamos Ahí como ya tengo el pase pasearlas también Un momentillo que estaba grabando Ahí, almacenamiento de antimateria Tenemos que buscar otra vez refugio Y hacer lo que me dice la nave Esta es la misión Venga Este para la nave Ahí Perfecto Y el otro para mí NASA de... Dirigir Bueno, a ver esta. A ver. Interacción. Ok. Vamos a ver. Probable fallo de separación fronteriza. Nave 16 vaciada. Causa de intervención centinela. Transferencia deliberada. Análisis. Nueva iteración generada. Contención de anomalía preparada. Emitir. Eso, tío. Toma ahí. recibida. Anomalía del viajero detectada. Anomalía es compatible. Posición registrada. Escáner de integridad del sistema inicializado. Como será bueno, ¿no? Volvemos otra vez a la nave. Y nos vamos para otro lado. Yo qué sé. Ah, tengo también lo del barrido este. Me ha salido automático. Para Allá. A ver si le pongo yo el... El rollo este Ahí, alineado Vale, tenemos que ir como para No sé, como no me lo dice la La brújula sur Hacia el este Tenemos que ir más o no, menos Pero yo vi a, a por mi Tumba esa desconocida Si no la he perdido, claro Tengo lo de allí, los de despertares eh. Bueno, bueno Dame. El eco de la señal, ¿vale? Ahí es donde me manda, ¿no? Yo creo El otro tío que tenía yo Señalado la tumba esa, ¿qué pasa? ¿Se me ha borrado o qué? El edificio Tendría que bajar otra vez, creo No me lo marca ahora Lograría que la lo había marcado, ¿eh? Este que te pierde enseguida Y hay Cositas, varias que me salen por ahí Por la brújula Ahí, ahí, ahí Y hay ahí, ahí, depósito de oro o lo que sea A ver Si puedo echar un vistazo y encontrar otra vez la tumba Tumba misteriosa. Me encontré una. Bien, nos bajamos de la nave. A ver. Si me dejan otra vez encontrar la tumba o oh, qué pasa. Ahí hay cositas, vale. El cristal flotante. Que eso ya lo he cogido. Tula orgánica subterránea, depósito de sodio. Hemosos de sodio y eso no me interesa a mí A ver, a ver A ver, tecnología, no, no, no, no No, ahora no me sale la tumba esta, eh Almeja Saco zumbante bueno. Otro saco zumbante Son <ríe> nombres no, no, que le pone Tecnología Pues he perdido la tumba, tío Esto que teníamos Un simbolito raro, por eso lo encontré Pero no No la veo ahora la leche que le han dado ¿Y Ese, nada no. Bueno, pues nos tendremos, mira, los de cobre activado, que los tendremos que, que farmear también, pero bueno, pues nada, no, no lo veo, ¿vale? Ahí estamos muriendo de frío. Ok. Yo voy a lo de la señal esta y ya está. Está muy lejos. Aproximado. Cerquita Vale, vale He puesto otra vez la musiquita Porque está guapa así No muy alta Y ambienta bastante La verdad Venga Hay que Aterrizar por aquí Donde sea Vale Aproximado Ahí mismo Vale Ahora hay que buscar algo aquí, creo En el visor o algo Me manda aquí, pero aquí no hay nada Eso lo sé A ver Ardido de objetos Tengo que buscar algo No, para allá A ver Estoy dando más huerta A ver, a ver Estivo alineado 270 metros algo tiene que haber por ahí Ay, me ha dado la plantita esta chunga Ah, algo tiene que haber por ahí Vale Sé que me estoy muriendo de frío Pero bueno A ver Ya, ya ¿Esto es algo? Sí, ¿no? Eh, eh. Se me... ¿Esto qué pasa? ¿Esto es algo? No, no es nada tiene que haber por aquí, eh. Ah, vale, vale, vale. Ahí me sale una señal, eh. Ahí fijando señal. Ok. No sé si es la tumba esa o qué, tío. Al final o algo. No sé. Ahí abajo. Eh, eh. Hay animalito ahí, eh. Bueno, la tormenta. Ahora sí, voy chungo, eh. Un poquito de sodio. Un poquito de diosita. Madre mía, estoy hecho polvo. Ay, ay, ay. Un poquito. para allá. Ahí hemos descubierto un bichito. Artemis, tú me desconocida. Por lo mismo, esto es lo que encontré antes, ¿eh? Chavales, lo que estaba yo buscando, la tumba está. Tienes esto. Venga, pues hemos sí visto la señal, aparece un holograma. Es Artemis. Pero solo hay silencio, solo se escucha el pulso lento del ruido cósmico. Preguntamos: ¿Quién es? No bueno, sabemos que es, que es Artemis. Pregúntale si está bien. Si Artemis puede escucharme, y no da señal de ello. El holograma simplemente me mira, ¿vale? Es extraño, pero tengo una sensación de déjà vu como si ya hubiera estado aquí antes, justo en este preciso instante. Bueno, pregúntale dónde están. Acercadme la proyección de Artemis, comienza a hablar Sus palabras se ven interrumpidas Por una extraña interferencia Vinieron, vigilaron de cerca Máquinas, asesinos Contra el... ¡Sus! Estos son los centinelas La voz se calla, la proyección me mira Algo va muy mal Caneamos el holograma Contiene exactamente la misma firma que el resto de transmisiones Que he recibido de Artemis no hay origen ulterior de la señal Todo lo que ha dicho parece haber salido justo delante de mí Mientras permanezco de pie aquí Artemis comienza a hablar Aquí en mitad de la tormenta ¿eh? ¿Dónde están? Sacrificados, pero aún así Amados, anomalía, ellos, nada Polo, nos observan Rastreando <risa> Vale, ¿se acuerda del polo? Pero de nada, creo que no, no se acuerda Error, abandonado, pero no A través del portal, por favor, no te fíes tengo miedo. No. Nos consolamos como siempre. La proyección se diluye hasta convertirse en una mera interferencia. Todo lo que ha quedado del lente conocido como Artemis es un eco. Una tumba de datos dañada en una oscura realidad. Mi amigo ha muerto. Quizá nunca estuvo vivo. Tengo que contarle a Apolo lo que he visto. Madre mía. Qué drama. ¿Estás con Apolo en una lotérmica? ¿Sí? Ok. Está la nave. A ver. ¿Viene? Sí Perfecto Ahí, animalita, ¿eh? Tío, para ello, antes de... ¿Está muy lejos? No Eso no sé si me va a dejar atravesar la tormenta Hay cristales de tormenta Estaría bien Es que no sé dónde están Los muestros A ver Manipulador ¿Dónde estáis? No sé si me va a dejar atravesar la tormenta esta. Vale Sí Me deja en principio Vale Está ahí el bichito Vale Salimos por aquí Al exterior Otra vez Eh, la plantita esta. ¿Dónde está No está en amigo Vale, uno por ahí Ahora vale, intentaré volver a la nave otra vez O yo que sé Hay que localizarlo Cristales de tormenta por ahí Yo todavía no sé ni cogerlo ¡Ay! Que me da la planta esta, chunga Menos más Cobre activado Lo que me gustaría, tío Sodio Diosita No, no es lo que quiero Ya estos tío. Dicho más raro Cargamento No Sodio Que no me dan nada bueno, tío Por eso me interesan los módulos de tecnología y tal, pero... Cargamento Oficio desconocido Está muy lejos 591 Cobra activado Ahí tenemos uno iría por ahí, a ¿eh? ver. iría por ahí. A ver, lo dejo ahí, tirado, ¿qué? <ríe> Ay, que me come otra vez la plantita esta. Y, y este es que es de, de sodio. Ok. Bueno, tenemos que ir a hablarle al Apolo. Pero bueno, la nave se puede quedar por ahí. Demarcado, marcado. Aquí está en el quinto pimiento la nave está ahí al lado vale bueno, esta es una cueva de esta también podemos canear un poco lo mismo, hay algún animal subterráneo pero no tengo ahora de ganas de meterme en la cueva, vale así que bueno ¿Más señales por ahí o qué? Un montón. Vale, es que me tiré un montón de rato buscando el, el cobre activado Este no, no me salía A ver el planeta este Vale, 6 de 13 Llevamos Ay, Nos faltaría uno terrestre Que, que están en el norte eh, Voladores de 1 2 Bueno, unos submarinos que está en el sur otro submarino, otro submarino y otro subterráneo. Eso hay que buscarlo por todo el planeta. Pero lo bueno es que tiene cobre activado, ¿vale? Chan Menor, dice este. Puedo cambiar el nombre. A ver qué nombre le ponemos. <coughs> Algo de el cobre activado, no sé. Es un rollo. Mente de nieve, centinela ejecutor. A ver qué nombrecito le podemos poner. luego me lo dice, luego lo, de, lo del cobre activado me da igual, vale, un momento dado me da igual ponerle o no pero bueno, para saber luego el, el planeta está bien, le pongo cobre activado y ya está yo qué sé Cooper no míralo Cooper activa y <ríe> tal ya no me sale en inglés active, activity, <ríe> algo así Cobre activado. Pues sí mismo, ¿no? Copper Activity B7.0. Ahí. Y me da 10 cúmulos de nanites. Tenemos un montón, hemos conseguido un montón de nanites, ¿vale? Y algo de también de mercurio. Y unidades tenemos poquitas Pero bueno, poquito a poco ¿Vale? Vamos descubriendo cositas Estamos aquí con la misión esta <coughs> Tenemos que, que buscar una o terminal ¿de acuerdo? A ver si lo encontramos Ya hablamos con, con Apolo Voy a ver Ah, vale, que todo esto nos queda por descubrirlo, ¿eh? Yo creo que es un sistema nuevo, ¿eh? El nada, este Vale Ya tengo unos rojos uno, Un sol rojo, una estrella roja Vale, pero Necesito la verde y la azul Tenemos que viajar a la A la verde primero Bueno Habrá que ir descubriendo también los planetillas Todo esto me, me gusta a mí, eso de ir descubriendo planetas Y le poniendo nombres, está muy bien a este también lo podemos cambiar El nombre, sistema estelar Este le vamos a poner Andalucía y Andalucía en, en inglés. <ríe> Andalucía B7, ¿no? le ponemos nuestra firma. Vale. De la B7.0. Ok. Toma oh ahí... Está guapo también a el nombre. Ya ves Con el tormentazo A ver dónde está el holoterminal ese <ríe> Tengo varias señales Han spameado los escarabajillos eso Venga Interesa también el edificio, vale Pero bueno Vamos para allá Está guapo el planeta también este lado no tiene mal y todo Tendría que buscarlo También Decía por el, por el sur Pues Estamos más o menos por el sur A buscar el bichillo ese Pero vamos Que no es lo que venimos a buscar ¿Vale? Yo estoy flipando con el juego Chavales Una de las mejores inversiones Que he hecho Después de Está ah, por aquí, ¿no? ¿Qué? No puedo pum. piñazo con la roca Vale, aquí a lo mejor bueno, Aquí mismo Vamos a utilizar Ok Echamos otro escaneo <ríe> Venga Y ojo, centinela, eh Centinela, mira Ahí hay uno ya, vale Está ahí ojo bizar. Esto me dejará cogerlo, ¿no? Me imagino No me dirá nada <ríe> A la nave, venga Vale, nos da grasa de hidrono No está haciendo nada, eh, bichito. Centinela. Da de navegación. Venga. A ver. Mi nave ahí. Tendremos que echar un barrido aquí, otra vez, como siempre. Tipo alineado ahí detrás de la nave. 359, tío. Es que aproximado, ¿vale? Estimada 326 20. Algo tiene que haber por allí No lo veo, pero... Una roca No sé siento cada vez está más lejos ¿no? <ríe> Yo tenía también... No puedo llamar a un vehículo, una sonave mía, está Creo que no, todavía no puedo llamarla Vale, aquí no disponemos de, de naves, pero bueno Menos podemos llevar los animalitos Puedo... Puedo llamar a una de mis criaturas Vale Este o... O este que vuela Vamos volando, chavales Vamos volando Vale, se siente caprichoso Mira qué pedazo de supervivencia extrema No te vayas, no te vayas <ríe> No te vayas volando, amiga Está explorando Ven para acá, hombre ve! <ríe> Aquí Ven para acá Por aquí <ríe> Ven para acá, amiga ¡Viene el calor este extremo! ¿Ahí viene o no viene? <ríe> Recargamos, venga Estoy fatal de lo mío Recarga, que no vea el planeta Como... Recarga Este también, ¿no? ¿Está recargando ese? Sí, se recarga solo ese Se recarga solo Tú, ven para acá, amigo Te estoy llamando Vaya historieta No me estás dejando de mal Aquí, frente a los amigos No me voy yo que no viene Pues llamo al otro No me hace caso Lo tengo ahí un poquillo distraído ¿Este ¿Qué, ¿Qué pasa? Un poco viene Bueno No veo pimiento ¡Oh, ¡Dios! ¡Tormentazo! <risa> no veo nada, tío Esto alineado Para allá aquí, ¿no? Venga, vamos Madre mía Esto que tortazo Mira, ¿verdad? Son los cristales de tormenta estos Sí Bien, me lo bueno, voy a llevármelo Bien Vámonos <ríe> A ver, algo por aquí Indica un cofre o algo Por aquí, planta no identificada Es ahora no puede identificar planta, hombre dos activo para allá 184, tenemos cerquita, eh Llega la centinela A ver, a ver, eh, eh Lo bueno, esto no me interesa ahora. Este creo que tampoco. Guacha, vale. Está ahí abajo. No se ve nada, ¿eh? Voy aquí a la ventisca. A la derecha. No, lo ya que me voy a... El del planeta Cooper, vale. Hay algo por aquí, qué, tío? No, no hemos ido por él. El... Terminal, venga, venga A ver, esta es la terminal Terminal localizada Y lo único que he localizado ha sido el, el Centinela, que me lo como No sea, eso Oficio desconocido, vamos a ver Vimos esto PC. Por ahí, tío, no veo un pimiento Vale, está aquí, tío Error, error, dice ¿Qué Tenemos aquí para guardar Y trazar, sí Uf, qué agobio con la tormenta, eh, chavales El cimiento detrás, tío, eso también lo podemos cambiar en nombre Yo vamos para ir para, para el edificio o algo, que no veo nada ¿Tú qué? No veo nada, eh Buah Estoy escaneando bichitos, anda, no que yo también sí, ¿Hay algo, no? Madre mía Protección contra la temperatura y algo por aquí. Voy a tratar de buscar refugio. Yo, yo, yo. Ahí, ahí. Bueno, bueno, bueno. Uff, la tormenta, tío. Eso que llevo protección contra la tormenta. Venga. Chunga la supervivencia en estos planetas, ¿vale? <ríe> Habla con Artemis, ¿vale? A ver si lo encuentro. Mira los terminales y tal probar escáner pero aquí parece que no es ¿eh? si pasa Y la tormenta baliza de navegación sectorial a ver pues tenemos que ir a esa baliza ¿eh? creo yo o a la, la que hemos hecho nosotros si sí, esa es la que acabamos de hacer yo creo aquí no tengo nada Nos podemos parar aquí hasta que pase la tormenta sentarse mira mira Ahí que nos sentamos, ¿vale? <ríe> Mira lo que pinta llevo. Un poquito así... Espacial. Lo estoy tranquilote. Voy respirando. Mira, poniéndose cómodo y todo. Vamos, oh, máquina, tío. Ya era hora. Ya era hora. Está guay, pues se va moviendo ahí la silla, no se queda quieto. quito un poquito de un dedo ahí. Nuestro traserillo, pero bueno. Amortigua bien la silla. Guay. A ver si podemos hablar con Artemis. Por Dios. No me digas. La máquina. Acá está todo, ¿eh? Venga. Está por aquí, a vale, ver, está el dichoso Artemis. Que está por aquí, por algún lado, digo yo. El holo terminal, tío. Estoy perdido. ¿Será es ahí arriba? No tengo ni idea. No parece. A ver, ¿dónde está Artemis, tío? Que no la veo yo A ese ya le hemos dado las señales Que lo mismo no es aquí Estamos ahí Ahora no me localiza esto ¿Cómo hablo con Artemis? Lo mismo en la nave No lo entiendo A ver He encontrado otro viajero llamado Nulo Parece estar inusualmente al tanto de mi viaje Y me ha enseñado un poco Un modo de salvar a Artemis Me asegura que existe la posibilidad de restaurar la mente de Artemis Y almacenar un dispositivo Un dispositivo llamado Arca Mental ¿Vale? el dispositivo ese no lo tengo Que yo sepa Vino del Arca, busca la siguiente interfaz de Arla Nada, y Polo podrían ayudarte Espera semilla de Arla Y está informada de la aparición de Nulo Habla con nadie por lo de la estación Creo que deberíamos hacer eso, ¿no? Vale Las otras son secundarias De momento, no Tengo un montón Vale Que no sé cuál de estas sería Yo creo que es esta Claro, no me da ningún objetivo Habla con Artemis antes, pero... Ya la ahí rara Pero no No se qué la verdad Centinela por ahí dando vuelta Bueno No sé, sea, tío ¿Qué son? Parece algún tipo de escalera, pero no, no deja subir ni nada Bueno, pues Artemis no está, ¿eh? Habla con Artemis Sí, ya ¿Cómo está el equipamiento? Ven o sea, el arte mío este Para llamar a la nave Pues voy a tener que llamar, ¿no? Ahora no la tengo Mira, a ver centinela por ahí no me le indique la nave por allí El quito pimiento Pues nada, la llamamos y ya está Que venga Ok Así me va a aplastar Que te veo uh, uh. Casi, eh Bueno, a ver dónde está el En el momento no Construye el arca mental Vale, vale, trae cambio ¿eh? Cambio teníamos Busca... Ok, ok A ver Que busquen en el sistema rojo Ya, te... ya conseguí cadmio A ver si me lo dice A ver si quita esto A ver El arca mental Quiere el motor de cadmio Ya, ya Un componente Motor de cadmio A ver si puedo hacerlo yo el motor de cambio. Que no sé Creo que es esto, ¿no? Motor de cambio. Anímico Ya sea este Vale El cadmio, que placa metal la viva y el cadmio A ver mi carguero Vale, pero no tiene el S Bueno, pues lo puedo llamar, ¿no? Me imagino De momento no, aquí El escuadrón <ríe> Ven para acá, escuadrón <ríe> Ahí Y a ver si podemos No El carguero no aparece A ver Ha salido un poquillo para afuera Pues yo cambio, tengo, ¿eh? Ya mi escuadrón ahí Todo potente Tengo un par de allá nada más Pero bueno Bueno, eso Bueno, es nada Venga, carguero demasiado o cerca Bueno, vamos a buscar una posición Que no deje <risa> No me deja Tengo que alejar un poquillo algo Del planeta Estamos todavía demasiado cerca Bueno ama a este A ver qué me dice Este planetilla Debería de Señalarlo Me tenemos lo que llama la anomalía espacial esa Y yo estamos ya todo cerca del planeta No sé por qué no Me lo señala Vale, ¿Llega el escáner o okay. qué? Está la estación espacial, ¿eh? Eso siempre viene bien. Ahí, ya lo tenemos. se que ha cambiado de color y todo, ¿eh? Tifordan quinto. Ok, gran actividad de centinela. Muy bien. Mira mi navecilla ahí, todo guapa. Ahí haciendo su cosilla. Una roja. Neta tal verduzco. Vale. Tenemos la estación espacial. Este ya lo hemos descubierto, ¿no? Sí. Vale, el Cooper. Ahí tenemos el cobre activado. Venga, vamos. A ver. Si me deja. va a pegar el meteorito, pero bueno. Me aleja un poquillo del planetilla. Así puedo llamar carguero. Es siempre importante tenerlo cerca. Venga, ahí, ahí, ahí. Ay, y ya debo de tener para el motorcillo ese, ¿no? Esto no tengo ¿Qué me pide ahora? Tres placas de metal, pero bueno, me hago las tres placas de metal Vale Ay. Y un motorcillo de eso, ¿no? <ríe> un motor anímico Vamos a ver, esto es para que... Una potente unidad de computación orgánica A ver si eso es lo que me pide Ya lo tengo fabricado, ahora que... No me dice nada. A ver, la misión... Este, el motor anímico. Pues lo mismo no es, ¿eh? Lo que estábamos nosotros. O oh, sí. A ver. Sí, fabricar tres placas de metal, ya lo he hecho, tío. Motor anímico. Otro vez lo voy a tener que hacer. Que me viene la pirata. Ah, va a ver. Mental, a ver, por lo mismo voy a tener que hacerlo otra vez, o yo qué sé, tío. A ver, tres placas, me ha dicho otra vez. Venga, ahora qué, venga, ya lo tengo. Ahí me la había contado como válido. Ahí, fabrica el motor anímico, bien, bien, bien. Lo único que había que hacer otra vez es la, las plaquitas de metal. Me ha anticipado un poco, parece. Ok, vale, ¿están atacando mi nave o qué? Para paneles de cableado, vale. Pues nos vamos a la estación mismo, ¿no? Aunque ahí en mi de este tengo que hacer cositas, pero bueno. fina, re... fina vidrio, dice. Ahora son piratillas, eh. Fina vidrio a partir del polvo de silicato, vale. Vuelvo a tu refinería, desplegala del menú de construcción. Vale, yo tengo refinería, me traje. Tengo que hacer más. Vidrio Vale, me llegó el metal cromático A meso traje Y, y vamos a hacer vidrio Con el Polvo de silicato este Vamos a buscarlo aquí ¿Cuánto le meto, tío? No me dice cantidad ninguna, ¿no? A mitad, la mitad nuevamente Forjado de Presión, so solicitada, forjado de silicato creo que sí, ¿no? ¡Mucho nada más me da la vida de el polvo de silicato pues nada venga, a ver sí me deja vale en 40 segundillos vale el carguero está bien, tengo que volver al carguero pero bueno esta acción también me interesaría incluso la anomalía, eh, chavales pero bueno Hacía lo del panel de cableado Pero yo panel de cableado tengo Así que Este ya está Escaneado Ese también A ver, están todos escaneados Bueno, están escaneados pero no No hemos entrado en ello Vale, hay que descubrirlo Vamos para allá no sé. A ver cómo va la de Esta, la refinería terminado, ¿no? Venga, tenemos vidrio o algo por aquí. No sé por qué ha parado, pero bueno. Eh, ahora falta más materiales. Ahora se trae, mismamente. Venga, vamos a ver. un arca mental para Artemis. Otra cosa tenemos que crear, tío. Arca mental. Vale, vale. Ya tenemos el motor anímico, el panel de cableado que nos lo pedía Y el vidrio, ok Una extraña pieza de tecnología, un regalo de más allá de las estrellas Villa de una forma que sugiere que no pertenece por completo a este mundo Pues nada, vamos a construirla Nos lo pide la misión Genial Vale, han guardado en el catálogo Arca mental, vale Asamblea componente del arca mental Objetivo completado Genial Guau wow. Arca mental. Artemis vuelve a, vuelve a lo terminal para hablar con Artemis. Vale, ya no diría que Vuelve a novar planeta. Pero bueno, como ya os digo, lo de, lo de la anomalía y eso interesa. Eso mismo son. Son fragatas para poder contratarla y tal. Y la estación espacial. A ver. Si me deja, pasar de esto. A <ríe> ver, no, ahí nos sale la. A comprarla Vale Está un poquillo lejos vamos a activar El motor de pulso Ya estamos aquí En la estación espacial ¿Vale? Ahí compramos otra pieza Para el traje De acuerdo que es gratis No, aquí no es gratis Aquí hay que pagar Venga No hay misión Ok, tío que tengo misión ahí A la derecha Vale Y seguramente vengan ya navicillas guapas Pero bueno Como no las podemos encontrar Por el mapa A ver dónde dice que tengo vídeo que, que he visto algo por aquí, tío Ah, va vale, el chatarrero ¿Una misión o el chatarrero o qué? A ver Medio honor para el tendero La gloria está en la caza Intruso está de acuerdo, supongo eh... No le voy a escribir nada. Preguntar qué vende Esto ya lo he hecho, pero bueno Vamos a ver ¿Y quién puede tener información? Me dice Vale Para que le adquiera las coordenadas Luego para comprar chatarra de esta Necesitamos metal contaminado Que no tengo Okay. vale, para estandarte, compañero con contoneante, casco de carne horroroso, <risa> en fin, cosita, ¿vale? Esto de es de reparación de contrabando, ¿vale? Bueno, bueno, desintoxicado, postura naranja, ok, no voy a comprar ni vender nada de momento. No sé por qué tiene la misión esa ahí En la cabeza, ¿vale? Bueno ¿Y el artículo de está, tío? Ah, el planeta, vale, vale He venido aquí por el... Aquí Ahora vale, eso trae Esto es imprescindible, chavales En cualquier anomalía y cualquier de este Hay que cogerlo, ¿vale? eso me interesan, ¿vale? Que hay que abrir todos estos espacios Pero estos también Este lo tengo Ah, vamos yo que sé el mismo me da este mismo de arriba vale ganamos este por 41.000 bueno, y ya tenemos aquí otra pistecilla y otro espacio para eso traje eso nos viene fenomenal luego he lo de la nave cambio de apariencia bueno, más cositas que de momento no vamos a hacer. Y había que hablar con todo eso, pero bueno. De momento yo creo que esto, ¿vale? Sí. Anomalía también me vendría bien. Hacia ahí al planeta. Estaría bien llamarla. Venga. Ok. Y que hablar ahí también con nada y Polo. Yo que sé. Me ha dicho que le informáramos. Vale. Aquí podemos coger algo de minerales. Antes que vengan los centinelas o los piratillas. Vale. Ahí. Siempre importante, ¿vale? Un poquito de farmeo. Os lo pongo para que lo veáis. Damos ahí también ahí. Que me <ríe> Estrellado. comió el meteorito. Eh, eh, se me sobrecarga esto. Luego también tengo otro rayo hito potente. Lanzacobete no, no, este rayo de fase. Ya zola de láser ahí topotente. Pasa o que se sobrecalienta muy rápido. Pero es muy potente. Pa extra mineral de los meteoritos estos vale yo no. que mira, mira este está ahí también vale <ríe> mira a ver si le vamos a dar ese y se va a que <ríe> está trayendo también materiales como nosotros vamos a darle al escáner también aquí okay. pita de oro muy rica es que se me sobre ese cuidado Quítame el material, eh, amiguete. Ahí. Buah, se lían aquí en el espacio. Muy arca de esto. Está divertido. Vale. Iba para anomalía y me, me he perdido ya. Peñón de fotones. Viene muy bien también. No se sobrecalienta tanto lo que no es tan potente. Pero bueno, allí. Nada más para la anomalía. Para aquí el motor de pulsón está disponible. La tenemos aquí, me va a comer. Es más difícil entrar algunas veces. Ok, esta vez hemos entrado bien. Y aquí, pues está el. nada, el polo. Hay aquí una serie de personajes. Qué bueno hablar con ellos también. Está ahí el nexo también. De acuerdo. Ok. Y aquí un par de misiones. Aquí con, con esta gente. Nada. Esta. Informa. Nada de la aparición de Nulo Vale De la anomalía especial Aquí tenemos a arianna La pez gato Y aquí tenemos A NADA Vamos a que nos cuenta ¿Qué entidad viajero? Nada observado de tu señal Nada visto en la otra entidad La otra entidad es antigua Más antigua que nada Más antigua que nuestro hogar Nada siente como nos observa Vale, vamos a preguntarle por, por Nulo Nada preguntó al otro ente Es el primero, es el último Ente perdido, decidió no responder Nos ha ignorado Esa es la, la pregunta que nos hicieron a nosotros también Ente Apolo también nos ignora Ignora a los viajeros Ese es su patrón, es válido Nada lo comprende Ok Vale, nos da más mercurio Que eso le no viene bien eso Son comisiones del Neso yo creo Continúo con el plan de Nulo Polo guarda con nada De agujeros negros Y estaciones del ala Los viajeros de lío y Ares Ofrecen suministro de nanites. En cambio la misión activa Que registro opción Vale, nos dice algo más ¿O qué? Vale Nada, vale, este ya Se ha recluido en sí mismo Vamos con Polo aquí A ver si nos cuenta algo Vale Preguntamos por Nulo No es como yo o nada Tiene libertad Como todos vosotros Viajeros amigos pero no comparte lo que ve, se lo guarda. Tiene celo Polo no lo aprueba. Una historieta que tiene, exactamente. <risa> Ahí hay que ir al agujero negro. Tuve no ido al agujero negro, tendremos que ir. Vale, vamos a ver el registro. El arca mental. Pero he hecho ya esto aquí: he el arca mental para arte Y la siguiente interfaz de ala. Y llevar el arcadamente al arte. Y claro, si ya la he creado. Vale. Sí, esto es lo del NES. Ok, ok. Nos dice que terminamos esta misión. Ok. Aquí tenemos para comprar un montón de tecnología y de todo. Pero bueno. Creo que no es el momento. Vale. Mm, ahí nos podemos ir con el teletransportador y todo Ok A ver, lo hablo terminal Ah, un momentillo, sí, lo del sotraje, sí Eso sí nos viene bien, vale, volvemos aquí al laboratorio Al final del todo, ahí Lo tengo casi todo comprado, pero lo del sotraje Siempre hay que hacerlo cuando visitáis un sistema telar nuevo ah, Aquí, mejora de sotraje Vale, ya nos quedan muy poquitas tecnologías Aquí, me traje Queda esta y otra más Y ya pasaríamos a los otros Creo que estas son importantes, las de tecnología ¿Vale? pues eso las estoy comple completando todas Esto ya he hablado un montón Así que de momento no ya a ver el arma ver, Luego el arma si me interesa cambiar una buena A ver si me da una buena, pues esta gente no me da una buena Ni queriendo A ver Clase C, la explosión de Orbiu Nada, nada Pasando Vale Y, volvemos a la nave Si veo, siento frío del planeta No sé, se si queda ahí Un poco el tema ese Cargo ahí el fósforo A ver Ah. Como nos han dejado, ¿no? <risa> Los planetillas Nos han dejado fatal Bueno, y así Ya tenemos bastante Vale, me han manipulado El de terreno eh, Con polvo de silicato Y ahí sí, descargando a tope El Soporte vital Me voy a recargar ahí, como si, no, que tenemos 2.500 También puedo gastar este, tío Creo que me hace falta Pero por hacer un hueco Vale Ahí. Y ya vamos a tope. 100%. Bueno, este no. Uranio. Venga. Ya vamos al 100%. Qué menuda la que nos han dado. Venga, buscar a Artemis. Tenemos que volver a la terminal Y hablar con él. Así que vamos a ver. Pegamos. Vale. Hay un montón de gente ahí con los cables. hablar y hace un montón de cositas. Pero bueno, vale. Eh, me envío por aquí a esto, cuidado. No podemos volver otra vez a entrar a la anomalía. Ahí, a poco, pero bueno. ¿Qué pasa? Que no se rompe, algunos que no. O estamos más cerca o no se rompen, vale bien, hemos visto antes en un planeta ahí y... no Había plata, había plata y oro, creo, ¿eh? De... de minería. Eso está bien. Venga, vamos nosotros para... Salimos de aquí de... A ver... Vamos a lo terminal, ¿vale? Un nuevo planeta por descubrir. Ahí. El torito que se me cruce, lo reviento. <ríe> Allí. Vámonos. No me deja todavía. El torito que te reviento. Toma. Así pillamos un poco de minerales. Esto viene. Bueno, cuento mis torito, chavales. Ojo, ojo, que me lo como, que me lo como. Vale, ese no sé si era falso o qué. <ríe> Pero me estoy hinchando. Ahí de meteorito. Vale, cuidado con el calor. Del arma. Vale, pues vámonos. Vale. Done, quinto. Vale, vamos para allá. Está todo relacionado: los centinelas, toda esta gente, los. Monolito, la civilización es antigua y aquí una historia que no vea. Una cosa fastidiosa una centenala Vamos Estamos ahí luchando contra las máquinas y tipo Matrix. Madre mía. Venga, bueno, estamos entrando a en la atmósfera de este planeta. No parece muy guay la atmósfera, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Parece lluvia ácida, ¿eh? Ojo, ¿hay ¿ahí hay algo? Algún carguero estrellado, seguro de toda la pinta ¿Vale? Sí ¿Se podía aparcar ahí, tío? Había para aparcar y todo, ¿eh? Bueno, bien manda para aquí Aunque Estaría bien marcarlo, tío Eso, no sé De alguna manera Está ahí al lado Se ve de gordo Pero bueno, no sé Vale ¿Se podía aparcar ahí y todo? No sé Venga, vamos. ¿Quién hay para aparcar? Ahora, Manolito, tengo que llegar ahí arriba. Sí, sí, hay para aparcar. Bien, eso verde, ¿vale? Ok. Aparcado. Y así no nos cuesta combustible al despegar, ¿de acuerdo? Estupendo. Orifordan quinto. Sistema Andalucía B7.0. Ahí. Como siempre, pues investigamos un poco el escaneo, ya sabéis cómo va el tema Sacamos nuestro visor y es como una especie de prismáticos, ¿vale? Y vamos aquí... ¡Qué raro! Ve, yo escaneando ahí todo lo que pueda Que me interesan verdaderamente son los animales Pero bueno Eh, como este chiquitín que se va por ahí Vale Edificio desconocido Yo para mí que era ese, pero bueno Lo que hemos visto antes, ¿vale? Ok Vamos a trazar aquí Maravilloso Y volvamos a la terminal Para hablar con Artemis ¿Esto qué pasa? Ahí Para la nave Ahí Que no me llene a mí de chatarra de esta Estamos todo el rato Cogiendo chatarilla esa Aquí La velocidad Odio, oh, no sé Creo que me lo he enviado a mí Es otra, ¿eh? Sí Puede ser Sí Vale Ojo, que me hice otro de estos de más, creo Ah, no, esta es la que tenemos que darle ahora al coleguita o sea, de hidrógeno para la nave Vale Batería de iones, la... de fragata Para el carguero mismo Supongo Esto lo vamos a gastar ya Bueno, podríamos ir poniéndole más... Más tecnología, pero bueno ¿Qué es radioactivo? Y vienen los centinelas ya. Qué pesado los centinelas. A ver, uno radiactivo. O oh, el C este. Plata y cobre que no tengo ahora. No se lo puedo. vamos al traductor también, el S. Este también está muy bien, eh. El motor de explosión de aire. Tenemos un montón de motores, desde luego. Pero bueno Soporte vital Derivador de oxígeno Ya tenemos ahí uno No sé Ya veremos Lo que le instalamos a nuestras otras ¿eh? Venga, vamos A ver okay. ah, si sí, terminamos esta misión del ala. <coughs> de Artemis Ok Esto está muy bien para, para ir avanzando la historia Y te vayan dando cositas Luego en la base también hemos avanzado Ya veréis cuando vayamos a mi base Ok Lo que más nos preocupaba Era lo de los espacios, los contenedores de espacios Y ya los tengo todos y todo Había que llevar ya el científico allí a la base Ok, vaya, pues estamos aquí en La torre de comunicaciones Vamos a darle antes de que venga la tormenta Ok Venga Sintonizar con Artemis Queremos que venga Y no nos viene Aquí Aquí está Perfecto Vamos a hablar con él Vamos Consolamos a la Artemis O utilizamos el arca ya Utilizamos el arca mental ya del tiro. Bueno, Ven, activo el arca mental No sé qué esperar Algún espectáculo de luz y furia Una catarsis Donde Artemis emerge ante mis ojos encarnado De vuelta a la vida sin embargo, nada de eso sucede. Durante un momento veo su holograma. Luego, nada. El desconocido que me dio a estos planos me llama. Su señal todavía está activa. Vale, está aquí, tío. Vale, el viajero este. El nulo. Este que conocimos. Ok. Otra la proyección de esta. Ok. Los viajeros son un sueño. Una idea que tenemos. Un lugar especial en este universo Artemis lo tuvo, tú lo tuviste, Apolo lo tuvo Aunque pensó que podría esconderlo Incluso yo mismo tuve ese sueño hace mucho tiempo Somos incontables anhelando amistad, amigo mío En realidad nadie quiere estar solo Pero cuanto más cerca a los demás Más tarde a herirlo a ellos y a ti mismo El mayor secreto del universo no reside en el vidrio Los aerones o los progenitores es ese acto final La decisión de abandonar a aquellos que te necesitan Es el pecado original La base de la misma existencia Vale, igual que cuando El astronauta abandona la Tierra Para irse al espacio Supongo Ve a las estrellas, viajero Tus amigos te esperan Ellos te ayudarán a llevar la paz a Artemis Vuelve cuando hayas terminado Tenemos mucho de lo que hablar Vale Se nos pira y lleva a Artemis con nada ¿Se a de una copia de Artemis en el Arca Mental? Vuela al espacio y llama a la anomalía espacial que tenemos, ¿vale? Ok Y el centinela Sal Uranio, que está bien El uranio Comodidad de radiactivo. Ah. que ir a ese que había por ahí, ¿no? Mm. Edificio ahí, todo raro Ahora averigua dónde está A ver si... Ahora cuando suba lo veo o algo. Este depósito... De sal Bueno, ya veremos. Pues oh, me lo aspiro, vampiro. La... Bueno, ya estamos. A ver si capto la nave ahí. ¿eh? Me van por la escalera. ¡Ah! ¡Que me tiro! ¡Me tiro! ¡Oh, matrizas, eh, chavales! Espera, y eso, eh. Máquina ya, y aterrizando otra vez, ¿vale? ¿Esto ya lo hemos pillado no? Otra para acá Ya se me olvidaba no tenemos el pase, a la... Ve Ahí Más datos y tal Esto ya los pillé Bueno, nada A ver si abrimos al otro? el otro Edificio este A ver Podría haber puesto la nave en dirección Averigua dónde está ahora el edificio Vale, el edificio es ese Pero yo vi como una nave Estrellada Averigua Está todo guapo el sonido Vamos a ver Este no va a ser Pero bueno, ya que estamos Eh. No sé si se oye bien el sonido mm. Espero que se oiga bien Vale, lo primero aquí guardar y trazar Me he puesto Oye la de migración y una no Muy apañado bueno, una ya la, ya la hemos acabado, ¿eh? Nos faltaría esta de aquí, del primer viajero, ¿vale? Pero bueno, hemos avanzado bastante La siguiente interfaz de la glacia ¿Vale? Para recuperar semillas de Arla. Pero estamos avanzando bastante Tendríamos que hacer esa, ¿vale? O ¿eh? Voy a llevar El arca esto para la nave Ahí saltarilla para la nave Y ahí persigue más nada Aquí un par de Contenedores Más Ahí Son muy pesados los centinelas No te dejan minar ni nada En la que ven Si ven minar ya, ya te ataca Aquí Y batería, digo, ¿eh? ¿no? Pues bueno, a ver. Aquí tenemos una huevita, mira Nos sale ahí un bichillo o algo No lo veo A ver, vamos oh, para allá ¿Dónde está? ¿Qué es esto, no? ¿O qué pasa? ¿Dónde está el bicho, tío? ¿Dónde está el animalito? No lo quiero perder Parece que está arriba, tío, no sé Mira el... Así me lo voy a cargar puedo disparar con el manipulador Terreno, que no venga el asino ah, del centinela. No se rompe. Ahora, ¿no? Vale, aquí está por afuera. Ok, pasamos aquí un ¡Oh, agujerillo ¡Ah! <ríe> y a buscar el animalillo. Cuidado con la flora también. A ver, está. Tito rojo, allí. Ay, quiero poder dejar. Bueno, tengo otro allí. Ok, y otro más por aquí. un chiquitillo, mirad. Son mini, A ver? <ríe> Qué graciosillo Vale De momento bien, ¿no? Eso era lo que yo quería Me han identificado Me juraría que sí, pero bueno Me Dice que no, pues es que caernos no. que al hoyo otra vez Joder, oh, tío, con la La dirección, hombre vale, Ahí tenemos la nave, ¿vale? Cuidado, el hoyo Ostras, cubitos de eso. Vamos a por ello. Me lo llevo. Luego me los pide. Además se venden bien, creo. Pues, se utiliza para mejorar también, creo, eh. Me he tirado, me he tirado ahí a la mina de cabeza. <ríe> pues muy bien, eh. Hemos avanzado bastante. Ya digo, yo lo que quería enseñar lo del portal y toda la historia esta. Mira más animalitos, tío. Cachis, ¿dónde están eso? Están aquí cerca 149 Sale de aquí de la cueva Bandolero Que este leñazo me voy a pegar Están por aquí, tío ¿Dónde están? Me he perdido, por aquí, por aquí A ver A ver si podemos subir para arriba Vamos, vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, bandolero Vuela, vuela, bandolero por ahí, por ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Algunos chiquitillos también de eso, yo qué sé. ¡Ay! ¡Eh! Otro armadillo. Déjame. Ahí tengo la planta esa en medio, tío. Me está estorbando. Como el armadillo, pero con lucecilla. No me deja, tío, localizarlo. Buah, algo falla, tío Ahora Vale, cinético distraído Pues esa suciedad Gran excavadora Y nos da leche Leche silvestre Bueno Yo lo que quería era la fauna esta Vale, ah, mira esto Vale Se abre Ok Pero tampoco nos no da gran cosa No sé Vale, radioactividad, yo que sé lo que nos dará Bueno, vale, pues nada Nos vamos atrás para la nave, ¿vale? ¿Otro animalillo? chis. Quitando protección de... ¡Eh, eh, eh! ¡Agarrapata! ¡Agarrapata, no corra! ¿Cómo corre? ¡La garrapata Lo tenemos Cuidado, cuidado con el centinela Venga, vamos A ver la... ...la... Ok Mucha radioactividad, ¿eh? Por aquí bueno, Pues nada Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Hemos avanzado bastante Yo lo próximo voy a la anomalía espacial Y hablar ahí Con nada Y entregarle a Artemis, ¿vale? Y a ver si lo resucitamos Al Artemis este Te quedé a mensaje Ah, mira, de comercio Tengo aquí un de este de comercio ¿Vale? Podemos comprar y tal Para hacer negocio Pero bueno Vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Como he dicho, hemos avanzado bastante Espero que os haya gustado el directito de hoy Así que un saludo para todos, Peñita Nos vemos en la próxima Más y mejor Chao, chao Estad bueno